Muy buenas, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor eh, para los compañeros del aire acondicionado. Ya sabéis que intento ayudarlos a vender por internet con estos videos y así hacer pues, crecer el negocio. Hoy un video para hablar de los clientes. Tres tipos de clientes. Esto es muy importante analizarlo y tener conciencia de, de lo que les voy a comentar a continuación. Eh, esto es una reflexión de un compañero, de un gurú del marketing y publicidad muy importante de México, eh, Carlos Muñoz, se los recomiendo muchísimo, tiene un canal estupendo para, para aprender muchísimo a vender. Y este hombre que, bueno, que tiene muchísima experiencia en el sector de las ventas, eh, hace una reflexión que yo la suscribo. Tiene que ver con lo siguiente, tres tipos de clientes. Hay un tercio de los clientes que es eh, el que produce mayores reclamaciones en el canal de los compañeros y es el cliente que solamente va a precio, que le importa nada eh, si eres buen trabajador, si tienes un buen servicio, si tienes unos antecedentes, si tienes recomendaciones, da igual, todo. Lo único que, necesita, lo único que busca es el precio, a ver cuánto vale y el mejor precio. Este es un, un tercio de los clientes, más o menos... Eh, se mueve eh, con este concepto mental de solamente buscar todo el tiempo y en todo momento el mejor precio posible. Este tipo de cliente a nosotros y a cualquier tipo de negocio o emprendimiento no nos vale, no nos sirve y nos va a destruir, va a hacer que nuestro negocio se arruine y nosotros tenemos que hacer, creo que tenemos que hacer, olvidarnos de este tipo de cliente, tener claro que a este cliente ni queremos venderle ni tampoco le vamos a vender porque no, no nos interesa. El segundo tipo de cliente es el cliente que lo único que le interesa es el valor, el valor eh, añadido y, le, y, y no le importa pagar más, no le importa el precio, lo, lo que le importa son los resultados, un resultado excelente, un resultado de calidad, un, eh, un, um, un impacto eh, importante y, y, y, y de buena percepción de nuestro servicio ya sea que le hemos hecho un trabajo excelente en el domicilio, pulcro, limpio, bueno, en todo sentido con excelencia. Entonces, este tipo de cliente eh, pues, pues le da igual pagar porque lo único que le interesa son los, los resultados excelentes y este es el cliente que nos interesa y aquí nos vamos a concentrar en buscarlo, en, en buscarlo en, en todas las ciudades del mundo existe este tipo de cliente es otro tercio de la población y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a buscarlo. Y luego está el tercer tercio, otro tercio de la población que se mueve, digamos, eh, entre los dos mundos. no digamos Por un lado eh, tiene poder adquisitivo, tiene dinero, tiene un buen pasar, pero algunas veces se inclina a, a buscar, digamos, precios que estén por debajo de lo normal. Entonces, según qué día, según el estado de ánimo, según el que se mueve entre unos y otros. Aquí también nos vamos a interesar en este cliente, pero vamos a saber... Que puede variar en un sentido u otro. Importante con este video, con estos tres tipos de clientes, tener conciencia, tener conciencia de que el primer tercio que comentamos, el cliente rácano, el que solamente busca precio, a nosotros no nos interesa. No nos interesa porque nos va a reunir, es un cáncer. Y nosotros tenemos que saber, y esto es difícil de entender para los instaladores, de que hay un tercio de la población que, que no nos interesa. Lo que pasa es que nos ponemos nerviosos porque, como no tenemos un flujo constante y grande de clientes, cada día, cada semana, entonces cada uno que aparece, aunque sea un mal cliente como el del primer tercio, nosotros nos aferramos a la posibilidad de trabajarle, pero nosotros en el fondo no nos interesa trabajarle porque nos va a perjudicar el flujo de caja y al negocio en general. Nosotros nos tenemos que preocupar por tener un volumen de clientes lo suficientemente grande cada día, cada semana, para poder encontrar allí el cliente del segundo tercio o inclusive del tercer tercio que estén interesados en resultados de un profesional que les va a dar garantías de trabajo eh, como Dios manda, de trabajo serio, de trabajo con garantías, de trabajo eh, técnico profesional y formal correcto esto es lo que está buscando este cliente y no tiene ningún problema en pagarlo. Yo me muevo en este, en este mundillo y yo al principio estaba muy desahuciado porque pensaba que solamente había clientes que buscaban precio y cuando descubrí, para mí fue como, pues como una iluminación que, que ahí afuera, en cualquier ciudad del mundo, también existen clientes dispuestos a pagar por un mejor servicio y fui a por ellos a encontrarlos y, eh, y, bueno, pues me, me ha cambiado también a mí la vida y el negocio para bien, gracias a Dios. Esta es la reflexión de hoy, espero que les guste. Eh, claro, olvidarnos del primer tercio de estos clientes y concentrarnos en buscar los otros. Siempre, como lo digo en este canal, a través de los canales digitales, Facebook, Instagram, eh, Google, redes sociales, para poder encontrar fácil, barato y rápido nuestros clientes. Les dejo un saludo grande. Espero sus comentarios, que se apunten a la suscripción y nos vemos el próximo video. Hasta luego.